Presenta Asociación Española. Informes 1927.000. Para nosotros es un evento muy importante, no es una capacitación presente en el Uruguay. Queremos avanzar en ello, sabemos que bueno, este es un primer escalón, pero necesario justamente para atender la demanda de la población que, que estamos atendiendo desde el Programa Nacional de Discapacidad personas con amputaciones de miembros inferiores de todo el país. Acá solamente estamos, ahí va, estamos hablando de todo el país, no solamente de Montevideo. Estamos hablando de todo el país, el laboratorio, si bien está centralizado, digamos, su, su espacio de fabricación de las prótesis, taller y, y pruebas de las personas, recorre este, todo todos los departamentos, eh, a partir del contacto con las oficinas territoriales que tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social, es lo que ha permitido como descentralizar las acciones, se visita una vez al año cada departamento y en este segundo año ya estamos como pegando la vuelta, revisitando, eh, convocando a aquellas personas que ya se les otorgó la prótesis para hacer un seguimiento, para evaluar cómo siguen y, y aceptando nuevas solicitudes. Presentó Asociación Española Informes 1927000.